En este video te voy a hablar rapidito de cómo funciona Liberium Crypto. En los próximos días vamos a tener un PowerPoint oficial, pero mientras tanto te quiero dar los detalles aquí en español. Te está hablando, por supuesto, Elena Fraga. Liberium, en Liberium Crypto el dinero siempre está dentro de tu propia cartera. Es un sistema para ganar dinero en la industria de las criptomonedas sin mandarle tus criptomonedas a nadie de una manera mucho más eh, segura donde tú tienes siempre el control de tus criptomonedas. Aparte de eso, el dinero siempre está en tu cuenta, no se lo tienes que mandar a nadie. Y aparte de eso, y muy importante, es siguiendo a traders profesionales del tope 1% de todos los traders de todo el exchange, de los exchanges más grandes del mundo. Así que no solamente es que tienes el dinero en tu propia cartera, sino que el sistema sigue en automático, no tienes que hacer nada, es todo en automático a los mejores traders del mundo y eso es algo que muy pocas empresas pueden eh, decir que tienen. Así que bueno, en, en Liberium Crypto funciona de esta manera. Tú compras un Pro Trader Package, ¿ok? Todo es automático. Tiene dos productos, uno es el sistema automático de trading de criptomonedas siguiendo a traders expertos de muchos años de experiencia y de los mejores resultados del mundo. También tiene otro producto que no es automático sino manual a un precio un poco menor. Pero el producto principal es automático 100%. Entonces, no solamente es automático sino que el dinero está siempre en tu cuenta Tú tienes siempre posesión de tus criptomonedas. La compañía no puede retirar dinero de tu cuenta. Tú eres el único que tienes el dinero en tu propia cuenta y lo puedes retirar cuando tú quieras. El dinero no está en la plataforma de la compañía. El dinero está en tu propia plataforma de tu propia cartera de tu exchange. Así que tú puedes también eh, no solamente hacer el trading en la moneda paralela al dólar, que es el Tether, sino que también lo puedes hacer ganando Bitcoin en cada operación, es decir, con los pares en Bitcoin y también con los pares en Ethereum. Esto es gigantesco porque mucha gente en el pasado estaba pidiendo que querían una plataforma donde se pueda ganar dinero en automático, así como te estoy diciendo aquí, pero no en dólar, en la moneda paralela al dólar, que es el Tether, sino que pedían que fuera en Bitcoin y esto sí lo tiene también aquí. Así que, Tú eh, también, para que sepas, en Liberium Crypto no te cobran por cada operación. Eh, la compañía no te cobra nada de eso. Todas las ganancias son tuyas y no las tienes que compartir con la compañía. Esa es una diferencia muy grande entre Liberium Crypto y otras plataformas. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente necesitas un wallet de criptomonedas. Por supuesto, estamos en el mundo de las criptomonedas. Necesitas Bitcoin para comenzar. Por ejemplo, aquí tienes, necesitas un wallet de criptomonedas. También entonces, después de empezar, bueno, vas a necesitar tener un exchange. Eh, puede ser Qcoin, puede ser Binance.com, puede ser Kraken o puede ser Gemini, cualquiera de las cuatro. No Binance US, sino Binance.com, por cierto, en el tema de Binance. También entonces, después de comenzar, Tú eliges cuál de los paquetes tú quieres. si tú Ahora te voy a hablar de los paquetes. Los hay a diferentes niveles. Esto no funciona como membresía mensual. No, aquí es por número de operaciones abierta y cerrada. ¿okay? Así que no tienes que renovar a menos de que hayas tenido X cantidad de operaciones hechas. Ahora te voy a decir los diferentes paquetes. Bueno, después de comenzar, vas a, conect, vas a conectarlo con tu exchange, el que tú hayas elegido, ya sea... Qcoin, Binance, Kraken o Gemini, lo conectas con cualquiera de los cuatro. Es de una manera muy segura a través de lo que se llama las API Key, cómo se conectan todos los sistemas de software básicamente hoy en día. Y luego seleccionas cuál de los traders tú quieres poner en automático. Todos los traders son excelentes, realmente cualquiera de los que elijas aquí en la Crypto, todos son excelentes y, por cierto, los resultados hablan por sí mismos. Aquí tienes eh, Carlos, por ejemplo, fue el tope 1%, 1.5% trader de todo el exchange de Qcoin de todo el mundo. Qcoin es uno de los exchanges de más volumen que en el mundo y él está en el tope, tope, tope de todo el mundo, de todo Qcoin por todo el año 2021. Y bueno, los resultados son excelentes. Él tuvo este mes que pasó 135 operaciones al más del 2 y pico por ciento cada una Doha tuvo 75 operaciones alrededor del 5%, Jonathan 101 5% por operación Jonathan también con 101 operaciones y Extreme hizo 63 operaciones con un porcentaje mayor por cierto hablando de Extreme, Extreme está en el tope de todo Binance que es el exchange más de más volumen del mundo Extreme, pues tuvo, el, el, en todo el año 2021, fue de los mejores traders de todo el mundo, de todo Binance. Así que bueno, los resultados de los traders hablan por sí mismos, realmente es impresionante. En Liberium Crypto puedes comprar cualquiera de estos cuatro paquetes. Como te dije anteriormente, Liberium Crypto no es por membresía mensual, sino que tú pagas un paquete por X cantidad de operaciones. Entonces, y no es operaciones solo abierta, es abierta cerrada. Entonces, en, en, en Liberium Crypto tienes el paquete A, que son 179 dólares, te dan 179 tokens. Ellos lo llaman tokens, que es operación, ¿verdad? Que compra y venta. Luego hay otro paquete que, donde te ahorras el 11% que en lugar de costar $179, cuesta $359, te dan 400 operaciones. Luego está el paquete C de $537, dólares te dan 700 operaciones, o sea, ahorras un 30%, que es bastante. Y el paquete más grande solo cuesta $715 dólares y te dan 1,000 operaciones, es decir, te ahorras el 40%. Mucha gente se está yendo por esos paquetes porque imagínate... Lo pagas una vez y ya tienes por operaciones hasta mucho tiempo después. Así que, bueno, ese es el paquete del trading automático de criptomonedas eh, con los trading tokens. Y luego también, como te dije antes, está el paquete de sola, manual de solamente eh, señales de compra y venta de criptomonedas. Ese cuesta 69 dólares al mes. Ese producto sí es al mes, pero es el producto pequeño donde no es automático, sino que tú tendrías que hacer tú las operaciones. Es, solamente te dicen cuál criptomoneda comprar y cuándo vender y todo lo harías tú. Entonces, ese es el segundo producto. Este producto que te dije arriba con, las, con automático es el de los paquetes que ves aquí, los cuatro paquetes. El producto manual es el de 69 dólares. Entonces, la conexión es muy sencilla para conectar el trading automático de criptomonedas a tu propia cartera, como te lo he venido diciendo toda la conversación, eh, la conexión es segura, es vía API, con API Keys, tú lo haces de una manera segura, directamente, a lo conectas directamente a tu exchange. Entonces, así solamente tú tienes el control de tu dinero, el sistema no puede retirar dinero de tu cuenta, lo vas a configurar como nosotros te lo vamos a explicar y tú tienes total control de tus criptomonedas, mientras que ganas dinero en automático siguiendo a los traders expertos. Cada operación que el trader hace, ya sea de compra o ya sea de venta, te van a notificar y tú también lo vas a poder ver todo, tanto en el panel de en Crypto como también en tu exchange. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrían ser las operaciones. Esta tabla te incluye el costo del producto y aquí tienes producto paquete A, el B, el C o el D. Y te dice, por ejemplo, que si tú pones, eh, por, por decir un ejemplo, porque la tabla tú la puedes, eh, puedes jugar con los números para que tú tengas más o menos una idea de cuánto podrías ganar, dependiendo de cuánto dinero pones por operación, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, pones, compraste el paquete B eh, y eh, pones 75 dólares por operación, y si eliges uno de los traders que hace más o menos 3% por operación, pues ganaste $541, ¿ok? Si compraste el paquete C y tienes, por ejemplo, $75 por operación, al 3% ganaste $1,038 dólares. Aquí tienes el paquete de 150 por 3%, serían 3,785. De nuevo, estos son solamente ejemplos. Si necesitas este Excel, mándame una notita, esta tabla, yo te la mando y tú sencillamente juegas con los números y ves más o menos eh, cuánto... Tú, tú llenas con el monto de, por operación que tú quieras, lo pones arriba y te dice más o menos cuánto vas a ganar. Aquí tienes otro ejemplo. Otro ejemplo, si todos a 75, este ya te lo dije. Y si fuera solamente el 2%, o el 2,5%, pues mucho menos. Y por supuesto, si eliges uno de los traders que hace más dinero por operación, eh, más porcentaje, como por ejemplo Extreme, pues sería obviamente mucho más. Yo te recomiendo que si vas a seguir a Carlo, pongas por lo menos 100 dólares por operación, porque Carlo hace muchas operaciones con porcentajes pequeñitos, como el porcentaje es pequeñito, si vas a elegir a Carlos como trader, pues ponle 100 o más por operación. Si vas a poner poquita cantidad por operación, entonces elige a un trader que hace más porcentaje, como Extreme, por ejemplo. Te digo Extreme solamente como ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces no importa que pongas menos cantidad por operación, porque como la ganancia es mucho mayor por porcentaje por cada operación, pues obviamente ganas más, ganarías mucho más. Por supuesto, todos los resultados dependen del trader, por supuesto, pero también dependen del mercado, la cantidad por operación y la cantidad de dinero total que tú tengas en tu cuenta. Eh, pero los resultados, como has visto, son excepcionales. Bueno, ¿cómo comenzar? Es muy sencillo. El primer paso es que me pides el link si no lo tienes todavía. Si ya te lo dio otra persona o estás trabajando con otra persona, por favor se lo pides a él o a ella. Pero el primer paso es que te registras en el link para que crees tu propio nombre de usuario o código de referir, que es lo mismo, y tu contraseña. Entonces te registras y enseguida de que te registres tienes un segundo paso, que es que te mandan un correo electrónico, enseguida que te registras, eh, chequea que sea de la Iberium Crypto, por supuesto, para que confirmes tu registro. Son dos pasos. Okay. Ahora mismo estamos, si me estás oyendo en vivo, estamos en pre-lanzamiento. Se va a lanzar ahora en las próximas semanas. Pero lo importante es que te registres ahora, porque cuando abra te van a dar una semana gratis, totalmente gratis, para que lo pruebes. Y después de la semana, entonces, es que si quieres tú eliges cuál paquete quieres y lo puedes comprar. Así que si quieres la semana gratis, regístrate ahora de nuevo pídeme el link. Si no lo tienes todavía, si ya te lo dio otra persona, pues se lo pides a él o a ella. Creas tu nombre de usuario, te registras y te van a mandar un correo electrónico para confirmar. Y ya con eso estás registrado. Bueno, así me voy a despedir. Si tienes cualquier pregunta, mándame un WhatsApp. Saludos, Elena Fraga. Hasta la próxima transmisión.